Miren, hay, hay algunas inquietudes en las familias eh, franco-macorizana. Aquí, aquí hay un sentimiento, aquí hay un criterio de que eh, los programas de ayuda social del gobierno no están llegando o no llegan como debieran de llegar. Los programas de solidaridad y su impacto en la provincia de Duarte mm -hmm. no han sido muy fuertes, no han sido muy, muy determinantes. ¿no? Bueno, nosotros recibimos acá Diariamente, muchas quejas de la gente que nos pone mensajes por WhatsApp, que nos llama por teléfono diciendo por aquí no pasaron a fumigar, por aquí no han traído a ninguna ración de alimento, eh, por aquí no no ha habido eh, eh, la, la, la prueba, no nos no han suministrado, a pesar de que hemos denunciado estado de salud sospechoso. Bueno, todas esas cosas ha creado un estado. De, de cierta incertidumbre no, de gran incertidumbre, más bien eh, varias han sido las denuncias, preguntas y, eh, e inquietudes en torno al programa de asistencia que el Estado ofrece a la ciudadanía a través del programa Solidaridad además de nuevos beneficiarios familia dominicana de casos recursos que no tienen la tarjeta progresando con solidaridad fueron incluidas en el programa Quédate en Casa en busca de ofrecer información de primera mano, tenemos las declaraciones en torno a este programa del director regional de Progresando con Solidaridad, el licenciado Cornelio Hernández. Vamos a escuchar desde el principio las declaraciones de Cornelio Hernández. Adelante.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 Eh, ustedes ven miren Cornelio es un político eh, muy, muy frío muy eh, sus, sus estilos de hacer política no no es eh, de este tiempo sino es más más, más ortodoxo que otra cosa sus eh, mentiras no son tal sino imprecisiones entonces eh, hay que entender hay que entender porque fíjense hay una cosa ¿De qué sirve en este momento que yo pierda una tarjeta y tenga que esperar que pase todo esto para poder resolver el problema de la tarjeta, pero no puedo retirar el dinero que tiene? Es como si usted cogiera en una caja de cristal y metiera un filete y se la pasara a un perro hambriento, ¿verdad? Finalmente el perro puede romper el cristal, pero en este caso no. Lo que quiere decir que esperar 45 días, esperar que esto termine para... No tiene sentido porque el dinero lo necesita. La gente que necesita, lo necesita ahora, no después. Entonces yo pienso que fue también una improvisación que no se tuvo en cuenta esas dificultades que pudieran producirse y una manera expedita, rápida, eh, digamos relativamente sencilla para poder resolver el problema con las tarjetas. Bueno, adelante Mira, joven. Los aspectos que me llama la atención es el hecho de, de los siete mil pesos. Conozco personas de manera directa que no le ha llegado de siete mil. No sé si el parámetro estaba entre los 5 y los 7, pero sí conozco personas que le ha llegado de 5 mil. Y, y hemos visto que siempre se habla solo de siete mil pesos. Eh, otra de las cosas en las que él refiere es el tema de los colmados. Eh, y, y hubiera sido bueno preguntarle a Cornelio si ¿sí hay algún tipo de supervisión. Sabemos sí, que eh. hay alimentos muy específicos que son los que se pueden entregar con la tarjeta eh, Solidaridad. Pero eso no es lo que pasa sí, en los colmados. Se les vende bebida, conozco de manera directa, digo, le venden bebidas con la tarjeta de Solidaridad. Se supone que son alimentos eh, esenciales o básicos. Eh, lo que se debe de comprar con esto. Compran las tarjetas los colmados o gente la, la alquila o la vende para adelante si le llega de mil o de dos mil pesos o de 800 900 pesos, le dan 500 en mercancía del colmado y los 300 son para el colmadero o sea, hay un sinnúmero de irregularidades que sería interesante saber si Cornelio la conoce si se da ese tipo de supervisión en los establecimientos hay muchas situaciones que se presentan con el tema de la tarjeta Solidaridad en San Francisco de Macorís Cito, lo conozco, sé, no es que me lo han dicho, no sabemos si se da en todos los puntos del país, pero sería lo más lógico. Entonces, se supone que si esto llega o que es para gente que la necesita, que es para comprar el arroz, el aceite, eh, que para comprar el pan, el azúcar o el chocolate en el colmado, no se supone que es para que le vendan alcohol, no se supone que es para que se la empeñen, donde hay gente que co le compran dos y tres meses eh, si le hace 3 mil pesos por 3 meses o 4, pues le dan 2 mil alante entonces están haciendo negocio hay que hacerle un llamado y me imagino que Cornelio debe, debe de estar viendo el programa a raíz de esta entrevista que le ya eh, por favor, que pongan cuidado con esto, y cierro diciendo que eh, cuando Amado se refería al perfil de Cornelio tal vez la frialdad eh, o, o lo sobrio que es este tema, eh, el tema de las, de las tarjetas, solidaridad de hecho el nombre lo dice Tú tienes que tener un nivel muy importante de identificación social, de sentir lo que está pasando a la gente cuando se le pierde su tarjeta, eh, que tú sientas, de, Mío, pero no va a poder cobrar, eh, no va a esperar, va a esperar los eh, que pase la cuarentena, o son sea, un sinnúmero de cosas que pasan con este servicio que se da a través del gobierno, esta ayuda social. O sea, que es para la gente más vulnerable, señores, no estamos hablando de que se me perdió la tarjeta bueno. de crédito, de que no pude comprar el queso. No, estamos hablando de gente que lo necesita para comer. Bueno, eh, sí, entonces, Sí. Bueno, eh, Carolina puso algunos puntos que hay que ver como del otro lado, porque las quejas son de lo que están buscando la manera de, de usar lo que se le asignó. Y ciertamente que la... Irregularidades, pudiéramos decir que, que hay personas que a la vez han tenido la tarjeta, la han perdido y en la comunicación es muy probable que en la conexión con el uso de tarjeta, una persona que, que use tarjeta y que luego venga a usar una cédula es un tanto cuesta arriba. Pero definitivamente que eh, la fórmula más expedita que ha encontrado el Estado para retribuir o para entregar esta ayuda era la que ya existía, que son la tarjeta Solidaridad, bonolú, bonogar, lo que sea. En definitiva, no habrá coherencia eh, o firmeza del proyecto de asistencia social porque se ligan muchos factores, el colmadero, el usuario y la sí. institución. Es decir, que, que la verdad es que esperamos que al final el resultado sea el de haber cumplido y que la población haya recibido lo prometido y lo que correspondía para poder sostenerse durante el periodo de cuarentena, que es lo que nosotros aspiramos, y que el Estado, en su momento, vaya eficientizando el, el plan de ayuda, y que esas cosas que denunció Carolina no se den, porque también hay corrupción del propio usuario, del beneficiario, cuando exige y hace negocio o transacción, claro. ¿Para comer Claro, claro, claro así es. otros que verdaderamente lo que lo necesitan es para comer, no lo tienen. Así es. Fulvio. Bueno, la, la misma vicepresidenta dijo en un momento, no es para que la vendan no es para que la empeñe. No es para que la entreguen por otra cosa. Claro que ella sabe. Ella sabe lo que hay. Entonces, todos y estos Cornel, años. Y Cornelio lo sabe, y todos ellos lo saben. ¿Y por qué no hacen nada? todo ¿Y qué pueden hacer? Es un documento personal. Todos, todos estos años, ellos han tenido tiempo suficiente para ser eficiente o más eficiente esa entrega social. Y ahora, la mafia se trabaja desde todos los niveles en este país y ese programa también está sujeto a, a grandes mafias porque hay intereses, hay recursos, hay, hay dinero y les interesa poner restricciones, les interesa poner eficiencia tal vez sí, puede ser que les interese, pero lo han hecho, hay tremendo trecho Acuérdense a aquel aparataje de los implicados en Odebrecht, que no eran todos los que son, pero que ahí no están eh, los que deben de estar. Bueno, esto se parece, se parece eh, eh, dentro de toda esta palabrería y, y, y, y, y palabritas bonitas y nombres específicos para cada programa, se parece a las edes que nos tiene 20 años hablándonos de las sedes con nombres y cosas que ni tú ni yo entendemos realmente qué es lo que pasa. Y estos programas eh, sociales son muy proclives a que puedan ser usados para intenciones de personas específicas y beneficiarse y también de beneficiarios que... No tienen restricciones y la empeñan, la empeñan. Incluso Bien. hay puntos de droga que tienen tarjeta de solaridad empeñada, también todo, después, eso todo, todo eso se da. Todo es, todo eso se da. Y a diferencia de lo que decía Yerian que parecía que o parece que piensa que es imposible darle hacer un sistema de vigilancia y supervisión para evitar esto, sí se puede y establecer. Claro. Adelante, Yerian, la antigua. Bien. Eh, suelte, suelte usted. El que usa una tarjeta de crédito Aquí todo el mundo o la gran mayoría de la gente usa tarjeta de crédito Cuando tú vas a un centro a utilizar tu tarjeta de crédito En una gran parte te piden la cédula Pero en otra parte no te la piden Por ejemplo, si yo voy con mi tarjeta de crédito o con la de mi esposa Que tiene su nombre Y, y, le, di, y le digo al... al al bombero verdad, que está ahí en la, así se le llama aquí en República Dominicana, el que está en la estación de combustible, lléname el tanque. Él no me pregunta por la cédula. Entonces, eh, desde ahí parte lo que tiene que ver con las reglas. No es verdad que nosotros aquí en la República Dominicana vamos a conseguir que todo el mundo utilice la, la tarjeta sólida de manera correcta. primero. Aclarándole a Carolina, están prohibidas las bebidas alcohólicas eh, eh, con el uso de la tarjeta. Si tú vas a un colmado, ahora, eh, incluso es, al principio sí, en los primeros meses, y después se dieron cuenta que la estaban usando para, para, para rom y para bebida y para cigarrillo y cosas así, y, y se prohibió. Vida. Pero no se... sé que están prohibidas, es que se la venden. Ajá. No, no, pero es que, el, es, que el, es que el gobierno no la paga. Es que el gobierno no va a pagar, por ejemplo... Eh, bebidas alcohólicas porque es que eso te sale, sale facturado ¿me entiendes? Bueno, yo conozco a un familiar mío para decir que le han vendido mi hijo le pasan otros artículos le pasan otros artículos claro. Con eso te digo. bueno, bueno quizás no imagínate tú esa. imagínate tú que por ejemplo por un artículo te pasen otro y que también haya que estar encima de eso señores, pero, pero, pero oh, bueno. por Dios a una gente que se supone le dan una tarjeta solidaridad para que coma que lo que deberán darle trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso de estarle dando cosas a la gente, eh, porque se malacostumbran. Eh, ahora bien, si a usted le dieron una tarjeta, eh, ¿cómo yo puedo impedir como gobierno que usted le empeñe? ¿No puedo hacerlo? Pero se puede porque hacer vigilancia y consecuencias, Yerjan, o sea, un sistema, bien. un sistema de inspectoría, que pudiera estar este, eh, supervisando el uso de la tarjeta en lo colmado con el usuario y establecer consecuencias. Tú cometes eh, ese tipo de deslices Bueno, te quito la tarjeta y punto. Sí, pero tú te que hay gente que no se la han quitado. Yo no creo, sí, yo no creo, yo creo que ese sea que sí. el gran problema ahora mismo. ¿eh? Bueno, lo que yo sí le puedo decir a ustedes sí. es que a nadie se le, se le va a pedir una tarjeta ahora mismo en sí. cuarentena. Cuando están <risa> trancados en su casa. No, no, no, no, Carolina, es que tú estás trancado en tu casa. ¿Cómo se a, a poner una tarjeta en tu casa? Señores, tenemos que, <risa> que decir, aquí hay gente que está diciendo, mucha, no, no todos, pero aquí hay mucha gente que está diciendo, se me ha la tarjeta, ¿saben por qué? Porque la tienen empeñada y no sabían que esto iba a venir eh, y que iban a necesitar con tanta frecuencia y que le iban a aumentar la cantidad, y por eso sí. tienen el juego trancado. Es aquí hay de que decir la verdad. Lo que pasa es que, que Cornelio, que es un tipo muy es ecuánime, es un salama, muy muy de sangre fría, él no lo va a decir así, yo lo digo. Yo he visto muchísima gente con, con, con 20 y 25 tarjetas de solidaridad. porque Porque la gente le empeña. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? quitarla si sí, hay mucha gente que se la quita. Eh, ¿Qué podemos hacer? Entrar de palo no, no, no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que llamar a la conciencia de la gente. Eh, eso, primero, yo no estoy de acuerdo con que ese plan exista. Me excusa la gente que la tiene. Yo creo que la gente debería darle trabajo. Eh, eh, que se mejoren las situaciones de trabajo para que la gente pueda acceder a un empleo digno y que no necesite dádiva, porque para mí eso es una dádiva, lamentablemente. Ahora bien, ya que está, por lo menos valórelo y cuídelo, que es lo más importante. Así y a es. los colmaderos, a la gente, a los comercios, cuando una gente va con esa tarjeta, no permitan que la use, sino viene acompañada de la cédula del propietario. Porque es igual que la tarjeta de crédito. Incluso yo les he reclamado algunos eh, comercios. Pero vean, acá esta tarjeta de crédito, eh, tú, me, tú no me, no me preguntaste, no me tomaste la cédula para confirmar si esa tarjeta es mía. Ay, eh, sí, escúseme, eh, tráeme su cédula. O sea, pero por Dios, es que es un deber que cuando una gente va con una tarjeta de crédito a utilizar un servicio en un centro comercial cualquiera, deben exigirle la cédula para confirmar que ese documento es suyo y usted no pueda eh, eh, transar con eso, que posiblemente usted se esté robando esos cuartos. Y con eso termino. Bien, gracias, Yerjan. Bueno, la pregunta del día, señores, ¿han realizado operativo de desinfección en el sector donde usted reside? Repetimos ¿Van? la pregunta: ¿Han realizado operativos de desinfección en el sector donde usted reside? No. Escríbanos. No, Escríbanos. En ningún lado de eso. Ok. Escríbanos al 829-451-3381. Déjenos el feedback suyo. A ver qué ha pasado con el programa de desinfección. Si han pasado por su sector. Por aquí, por aquí Esa es la pregunta ves, de usted. Francis, si tú y yo estamos cercanos, posible. No, ustedes, eh, no ustedes son más escucharon. favorecidos. Ustedes son sí. más favorecidos. Son más ricos que ustedes.